A Fran yo le vendo cacao. ¿A quién más? A Lolito. ¿A quién más? A Guinea. A, a, a el Mocho. ¿Y los cocos aquí. quién? Ay, lo los cocos los para allá abajo, en el que Tras circular las imágenes de Plácido Martínez en medios de comunicación, eso en medio de una finca y atado, este denuncia hoy martes que fue torturado por la propietaria de dicha finca ubicada en la comunidad de Las Guasumas